hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a este nuevo video. tengo este dispositivo samsung es un a71 que este viene por cuenta google ya le hicimos el bypass y este pues no permite la opción de instalar lo que son las aplicaciones entonces vamos a ejecutar otro proceso alterno para poder hacer lo que es el desbloqueo del dispositivo espero que este video les sirva y pues no olviden dejar su like eh, suscribirse al canal y compartir el video para que podamos llegar a muchísimas más personas, comenzamos.